Bueno, buenas tardes. Eh, mi nombre es Antonia Morós, me acompaña hoy en la mesa Raúl Alonso. Eh, los dos conformamos la unidad de asuntos, la unidad de asuntos taurinos del, de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Eh, les damos la bienvenida a todos a la inauguración de este ciclo de conferencias taurinas que vamos a desarrollar ...al hilo de la exposición La Memoria Taurina, Fotografía Taurina de los Archivos eh, Estatales. Saben que esta se trata de una la exposición, la inauguramos eh, el pasado jueves... ...y estará abierta hasta el 14 de noviembre, el ciclo de conferencias que se inaugura hoy. Comienza con la, con la conferencia La Memoria Taurina, una historia detrás de cada foto... ...que nos va a impartir el, el comisario de la, de la exposición... La siguiente conferencia está prevista para el jueves 30 de septiembre, el fotoperiodismo taurino, y la impartirán los que son posiblemente, bueno, sin posiblemente los mayores expertos en eh, fotografía taurina que tenemos en, en España, Sánchez Vigil, Manolo Durán. Y finalmente culminará el ciclo de conferencias con una, un coloquio previsto para el jueves 14 de octubre, un coloquio en el que está prevista la participación, de profesionales del mundo del toro, algunos de ellos de los que aparecen eh, recogidos, retratados en la, en la exposición. Eh, antes de comenzar, queríamos dar las gracias, sin, es, es de ley, a aquellas personas e instituciones que han eh, permitido y facilitado que, que hay, podamos desarrollar tanto la exposición como, el, como este ciclo de conferencias. Para ello, pues, inicialmente, evidentemente, al Centro Documental de la Memoria Histórica, que alberga tanto la, la exposición como este ciclo de conferencias, la persona de su director, Manuel Mergal, que tenemos con nosotros, también quiero acordarme de la directora de difusión, de Marta Marco, y de todo el personal realmente del, del, del centro que se ha volcado para hacer posible mmm, esta exposición y este ciclo de conferencias. En segundo lugar, hay que dar las gracias también a la Subdirección General de Archivos Estatales Españoles del Ministerio de Cultura, los con, citando a, los, a aquellos archivos que más nos han eh, ayudado a la hora de, de conseguir la documentación, el Archivo General de la Administración, Archivo Histórico Nacional, el propio Centro Documental de la Memoria Histórica y también quería, eh, queríamos hacer un, un, un reconocimiento especial al Subdirector General de Archivos, a Severiano Hernández, bueno, Severiano es un salmantino de pro, una verdadera institución en el mundo de los archivos, una institución, desde luego, en el mundo, yo creo, de la cultura. Y, bueno, pues es la persona que propició que se pudiera hacer esta, esta exposición, cuando fuimos eh, Raúl y yo a proponerle la, el, el, el proyecto, sin su entusiasmo y su comprensión, desde luego, desde el primer momento pues no hubiéramos sido capaces. Él fue el que dio la instrucción de seguir adelante y de poder hacerle esta, esta exposición. Por lo tanto, sí que queremos eh, tener un reconocimiento especial para él. Y, como no, también para todos ustedes que están hoy acompañándonos eh, aquí, en vez de estar disfrutando de esta maravillosa tarde casi de final de, de verano en esta hermosísima ciudad, eh, desde luego, por nuestra parte, vamos a poner... Todo, ...todo lo que llevamos dentro para, para que les compense haber decidido acompañarnos un ratito en esta, en esta tarde. La conferencia de hoy se llama La memoria taurina, una historia detrás de cada foto. A mí, al, al ver la exposición y, y analizando el, el, la conferencia de hoy... Eh, ...se me vino a la memoria inmediatamente una vieja eh, copla eh, flamenca que escuchaba en casa... Que, ...que dice, el conocimiento, la pasión no quita. Esto yo creo que es una experiencia, que es algo que todos podemos comprender... ...y, y muy fácilmente y que nos afecta en, en, en muchos ámbitos de nuestra vida... ...es decir, a cualquiera de nosotros tenemos intereses, tenemos gustos... ...tenemos aficiones por algo, conforme somos capaces de conocer algo más en detalle... ...que alguien nos explique los matices, las dificultades, el, las interioridades de aquello que nos atrae... Ese mayor conocimiento nos permite un mayor disfrute. La exposición, que si, si no la han... Bueno, he eh, coincidido con algunas de las personas de hoy en, en, en la planta de arriba visitándola, si no, desde luego les invito a, a verla. La exposición se sostiene por sí misma. Una persona que tenga un mínimo de interés por la fotografía, un mínimo de sensibilidad, estoy seguro de que puede disfrutarla, porque eh, las fotografías tienen un interés... ...histórico, eh, fotográfico por el propio plantel de fotógrafos... ...que conforman la nómina de autores de las, de las fotografías... Eh, ...sociológico, casi, casi de tipo eh, histórico, humano. No obstante, para los aficionados a la tauromaquia... ...claro, disfrutamos más todavía porque somos capaces... ...de comprender lo que estamos viendo en esas fotografías... La, la confirmación de alternativa de Ignacio Sánchez Mejías, eh, la tarde en la que Manolete torea por última vez antes de, de su cogida mortal. Bueno, todas estas cosas que nosotros eh, conocemos, lo que nos va a permitir la charla de hoy y lo que nos va a explicar eh, el comisario de la exposición, va a desarrollar, va a ser capaz de profundizar más aún en esas fotos. Como dice su, el título de la conferencia, nos va a contar la historia detrás de cada foto. Nos va a desvelar la identidad que hay detrás de las personas que se encuentran retratadas. Algunos de ellos, en unos casos, más conocidas, en otros menos conocidas. Comenzando por, ese, eh, por lo que es, se ha convertido en el... En el póster en, en la imagen central de la, de la exposición, ese torero que nos mira, ese subalterno que nos mira a burlón desde detrás de, de una cámara y que estamos todavía eh, con un conocimiento incierto de quién es, pero la investigación que ha desarrollado Raúl ha ido progresivamente acotando los datos de la cuadrilla a la que pertenecía posiblemente el año, la plaza en la que se ha tomado esta, esta fotografía. También esas señoritas... Taurinas que se encuentran sonrientes en una foto, son, son, son toreras, pero algunas de ellas llevan zapatos de tacón. Nos va a desvelar también Raúl en su, con su trabajo y en su conferencia los detalles técnicos que a primera vista no percibimos y que el fotógrafo, porque estas eran unas fotografías que eran para los periódicos, eh, incluye dentro de la fotografía para resaltarnos un elemento para que quede de una manera o de otra. Eh, va a contarnos también anécdotas y curiosidades de las personas que aparecen y de los sitios donde aparecen retratadas. Y también un elemento que, fíjense, yo no, no me había dado cuenta nunca y que me parece de un enorme interés porque, además, no suele verse y él en su investigación sí que lo ha recogido, que es, el reverso de las fotografías, la información que viene detrás de las fotografías y que te sirve para localizarlo, para localizar el autor, para localizar el año, para localizar y que da una información muchísimo más rica de lo que uno podría imaginarse y la, a la que nos quedamos ajenos porque normalmente no somos capaces de ver ese reverso de la fotografía. Bueno, todo esto, claro, cómo cómo es posible hacerlo? me van a permitir que dé eh, tres pinceladas. Y Raúl me decía, no, por Dios, me da muchísima vergüenza. Le voy a dar tres pinceladas sobre el comisario. Es decir, porque, claro, es decir, Raúl es capaz de contarnos todo esto porque tiene una, eh, por su trayectoria profesional y personal, eh, y, y, ...que ha acumulado en este tiempo. Raúl es licenciado en Geografía e Historia... ...especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Complutense... ...y tiene estudios de doctorado en la misma especialidad... ...con reconocimiento de suficiencia investigadora. Desde el año 2007 es funcionario de carrera del Cuerpo de Museos... ...en el Ministerio de, de Cultura y lleva desarrollando toda su vida eh, un trabajo como... Eh, en, ...en las exposiciones, en, como coordinador de exposiciones... ...incluso me decía, mira Antonio, antes de sacar la oposición ...yo ya estaba eh, coordinando exposiciones... ...y eso, bueno, si suben arriba, pues, si no se, si no se cuentan, no, uno no se fija... ...se nota en el propio diseño de la exposición... El, ...las transiciones lumínicas de un bloque a otro... ...es decir, se nota que hay el, el, el expertise técnico... Eh, ...desde luego lo ha, queda acreditado en la, en la exposición... Pero es que al mismo tiempo Raúl es un gran eh, aficionado a los toros y un investigador en materia de tauromaquia. Ha participado en numerosos eh, cursos y seminarios fundamentalmente vinculados con el aula de estudios taurinos del, de San Pablo Ceu de Madrid. Que ha desarrollado también eh, ponencias e investigaciones sobre la tauromaquia y cultura, la tauromaquia como fenómeno de masas, eh, las relaciones con el arte contemporáneo. Y por último, es que Raúl, y también y me da vergüenza decirlo, pero es que Raúl también es fotógrafo y fotógrafo taurino, aficionado, es cierto. Bueno, yo creo que podría ser aficionado porque le va muy bien en, en, en, en su trabajo, porque la verdad es que hace unas fotos espléndidas y, bueno, no solo lo digo yo, que soy compañero y, y amigo, sino que, ...ha sido también finalista del, eh, del, de varios premios de fotografía taurina... ...en concreto del, del, del concurso de fotografía taurina de, de las ventas. Bueno, no les aburro más, cedo la palabra inmediatamente al protagonista de esta, de esta tarde... ...solamente eh, comentarles que, como decía la copla que les mencionaba al principio... Um, ...Raúl, con su investigación, con el rigor en la investigación y su eh, afición y su pasión taurina, nos va a permitir conocer esa historia detrás de cada foto de la exposición que han visto ustedes, y nos va a permitir disfrutar mucho más de esta pasión común que tenemos de la tauromaquia. Le cedo la palabra a Raúl. Muchas gracias. Eh, bueno, desde Antonio, muchísimas gracias por, por tus amabilísimas palabras generosas y... ...y me atrevería a decir absolutamente inmerecidas. Ha sido tremendamente generoso. Eh, eh, tengo que decir que, bueno, que, que el alma realmente de este proyecto es Antonio Amorós. Realmente él me, él me invitó a, a subirme a este barco, del que han salido, creo que, resultados muy interesantes. Pero muy interesantes no únicamente para los aficionados al mundo del toro, sino aficionados también o expertos o investigadores del fotoperiodismo... ...de la historia del siglo XX, de un fenómeno cultural como es la tauromaquia... ...en fin, es un proyecto que, que tiene múltiples vértices y, que, y del que estoy en el, de verdad tremendamente agradecido... ...Antonio por, por pensar en mí para, para subirme a este barco. Si les parece, vamos a poner la presentación y sobre la misma pues vamos, vamos a ir hablando. A ver si... Bueno, como muy bien les ha avanzado, les ha avanzado Antonio, esta, esta exposición es fruto de una, de una investigación que venimos haciendo desde hace ya unos cuantos meses, fundamentalmente para poner en valor y para sacar a la luz una gran cantidad de documentación, fundamentalmente documentación gráfica, que se alberga en algunos de los más importantes archivos españoles de titularidad estatal. ...fundamentalmente las, las fotografías que ustedes van a poder ver en la exposición... ...y que van a poder ver en la, en la charla de hoy... ...provienen del Archivo General de la Administración... ...del Archivo Histórico Nacional y del Centro que nos alberga... ...que también ha aportado interesantes fotografías. Los autores representados creemos que es uno de los elementos... ...más importantes en esta exposición. Hemos sido muy cuidadosos para que haya una gran cantidad de autores. Antes hablaba con alguno de ustedes sobre cómo hemos sido capaces de identificar los autores de, de, estas, de estas fotografías. Muchas de ellas porque directamente estaban firmadas. En los anversos podíamos ver la firma, la firma del autor. Otras muchas porque en los reversos encontrábamos los sellos de fotografía o directamente inscripciones manuscritas que nos daban pistas para ir tirando e ir viendo un poquito quiénes eran cada uno de esos, de esos autores. Si se fijan ustedes en esta, en esta imagen que les he puesto, desde, desde el gran Alfonso, que bueno, que ya ven ustedes que los años de referencia en torno a 1900-1930, cuando hace la, la, cantidad, la, la gran parte de su obra, perdón, José Serrano, Baldomero, Espiga, Desfilis Barberá, Pascual Marín, en fin, la nómina de fotógrafos que, que hemos presentado en esta exposición es fantástica y realmente es un recorrido por el fotoperiodismo en nuestro país. No exclusivamente el fotoperiodismo de carácter taurino por el fotoperiodismo, los grandes fotoperiodistas españoles están en la exposición. Si ustedes se fijan en esta, en esta imagen, pues como ven ustedes, autores, fechas y las localidades en las que trabajaban. Prácticamente la geografía española la tenemos representada, incluso en algún caso, como pasa con Morano Pesculi, que hace hasta una, una foto de Roma. Les he traído aquí algunos retratos de los fotógrafos, porque generalmente es que luego a los fotógrafos no somos capaces de ponerles cara. Conocemos sus nombres, para que puedan ver ustedes, ven ustedes aquí a Alfonso, a Desfili Barberá, a Pau Torrent, Diego, el, el, el gran fotógrafo que siguió, que siguió al Viti. Por supuesto, Paco Cano, Francisco Cano, Francisco Antañón, Y esta foto de Baldomero que, que me parece especialmente, especialmente llamativa, en la que podemos ver al fotógrafo, si ustedes le ven aquí, cómo para tomar estas fotografías, que muchas veces los objetivos no, no posibilitaban acercarse demasiado a, a la escena que uno quería fotografiar, directamente el fotógrafo se lanzaba al ruedo, como ustedes pueden ver aquí, eh, poniendo en peligro su propia integridad física, porque si ustedes vieran las, las cámaras que llevaba Baldomero eran unas, eran unas cajas de madera, ...de este porte, como, aproximadamente como, como dos cajas de zapatos... ...que pesaban muchísimo... Eh, ...la óptica que tenían no posibilitaba acercarse demasiado... ...y en muchos casos para poderse acercar a la escena... ...directamente el fotógrafo se lanzaba al ruedo... ...y como ven ustedes aquí, pues... Eh, ...bueno, pues se acercaba en este, en este caso... ...el que tenemos aquí es a Marcial Alanda... ...al que se tuvo que acercar... ...tirándose al ruedo literalmente... ...para poder sacar la foto que, que ustedes están viendo... ...con lo cual, cuando ustedes vean las fotos... ...y vean algunos de los lances que van a ver... ...algunas de las suertes que están viendo... En algunos casos, posiblemente las la tecnología más antigua, imagínense ustedes que algunos de los fotógrafos, por supuesto que estaban en el tabloncillo, pero en algunos casos tenían que pisar el ruedo, porque de otro modo la escena no se vería con la nitidez y con la proximidad que la van a ver ustedes en, en esta exposición. Eh, la exposición la hemos agrupado en diferentes, en diferentes bloques temáticos en función de las imágenes que nos hemos ido encontrando. Eh, entre unas cosas y otras son varios miles de imágenes los que, los que han pasado por nuestras manos para poder, para poder hacer la selección final de en torno a unas 57 fotografías que son las que hemos presentado, presentado en la exposición y la primera de ellas con la, que, con la que empezamos este recorrido es este retrato que ustedes tienen aquí delante es el retrato del torero José Moreno Lagartijillo Chico esta foto que tenemos aquí es posiblemente de en torno al año 1900-1905 la biografía de este personaje es es muy, muy curiosa y a la vez casi, si ustedes me permiten, hasta un poquito, un poquito divertida. El lagartijillo chico era de la, de, la, de la familia de los lagartijos, pero no de los lagartijos de Córdoba, de los lagartijos de Granada, que es otra familia de lagartijos diferentes. Era sobrino del de lagartijillo, por eso él es lagartijillo chica. Era una, era una familia con, bueno, pues, pues con cierta capacidad para posibilitar que los miembros de la familia pudieran estudiar, hasta el punto... Eh, José Moreno Lagartijillo, chico, fue con su tío Lagartijillo a Madrid para estudiar. Eh, obtuvo el título de bachiller y, una vez terminados los estudios, su familia desde Granada le ofreció la posibilidad de hacer unos estudios superiores. Entonces, Lagartijillo dijo que él realmente lo que él quería era ser torero, para gran disgusto de su familia, pero por otra parte estaba siguiendo la tradición familiar de otros matadores de toros que había en la misma. ¿Qué ocurrió? pues que finalmente se escapó de casa, eh, huyó de su familia, eh, llamaron a las autoridades para que lo volvieran a traer, lo castigaron y le pusieron a trabajar en una carnicería, es decir, fue, fue toda una historia muy, muy tortuosa. Finalmente, el tomó la alternativa, entonces le he traído algunas fotos más para que vean ustedes determinadas imágenes del, del torero en otras actitudes. La imagen que exponemos, que es la que ustedes ven en el centro, yo no la he visto expuesta en ninguna otra, en otra exposición y, por supuesto, tampoco la he visto en ninguna publicación, con lo cual prácticamente les puedo garantizar que es una imagen inédita, que por primera vez se expone. Las imágenes que les estoy poniendo aquí son diferentes imágenes de Lagartijillo en varios momentos de su vida. Lagartijillo desarrolló una carrera, eh, una carrera profesional, llegó a tomar la alternativa, tuvo un cierto éxito, es cierto que no fue un torero excesivamente sobresaliente, tuvo que competir con grandes figuras del toreo, lo cual al final... ...terminó minando su moral porque no era capaz de competir con ellos... ...recibió graves cornadas y finalmente se dedicó a la empresa taurina... ...entonces fue uno de los que impulsaron la creación de la Plaza de Toros de Granada. En estas fotos que ven aquí tenemos esta foto fantástica... ...en la que ustedes pueden ver cómo están vistiendo al torero... ...con el vestido de torero, cómo le están poniendo la, la, el, la castañeta... ...efectivamente, que además si ustedes se fijan en la foto de aquí... ...es enorme, enorme, fíjense ustedes en el peinado... ...en los detalles de la taleguilla, perdón, de la, de la chaquetilla... ...que ustedes podrán ver también arriba la, en la exposición. Si se fijan ustedes también, esta es una, un, una imagen de la Lidia. Aquí le tenemos también toreando de muleta a un toro bastante bien presentado. Y aquí le tenemos convaleciente de una de las cornadas que tuvo, que tuvo varias... ...y alguna de ellas bastante grave. Entonces, aquí le vemos convaleciente al agartijillo de una de sus cornadas... Con estas, con estas fotos que les pongo, lo que quería poner en contexto la fotografía. Quería que ustedes vieran al personaje. El retrato es tremendamente bueno, pero es cierto que, está, que no tiene ningún elemento de contexto. Por lo tanto, parece como que el torero puede ser una persona vestida de torero que se ha puesto ahí. Por eso quería que vieran ustedes todo el contexto con estas imágenes que estoy poniendo. Quería también que vieran estas dos portadas para que vean cómo eh, Lagartijillo tuvo una cierta, una cierta importancia y tuvo una carrera... Bueno, pues digamos que de cierto éxito, por supuesto incomparable al de otros compañeros, pero bueno, aquí tenemos la portada de la revista Toreros, en la que vemos un nuevo retrato de Lagartijillo y aquí vemos una estampa también de sol y sombra, en la que nuevamente vemos a Lagartijillo. Podrán ustedes advertir que ninguna de las imágenes que les, que les estoy poniendo tiene la calidad de la que exponemos en la exposición, con lo cual posiblemente la que tenemos expuesta en la exposición sea el mejor retrato que se conserva de Lagartijillo, porque ningún otro tiene la calidad... ...del que, les, que ustedes pueden, pueden ver arriba. Hasta tal punto es posiblemente la imagen que tiene la cronología más antigua... ...una de las de mayor calidad y nos pareció que era la imagen idónea... ...para comenzar el recorrido, la que nos iba a plantear, la que nos iba a abrir... ...nos iba a invitar a ver la exposición. Esta es otra de las fotos que, que abre la muestra. Está en esta primera sección que hemos dedicado a retratos. Es una, es una fotografía que nos parecía que... Quizá a lo mejor desde el punto de vista fotográfico no tiene la nitidez que otras de las que hemos traído a la, a la muestra, pero desde el punto de vista documental realmente es un auténtico tesoro. Tenemos aquí a la familia taurina de los gallos. Vemos a la madre en el centro y a los tres hermanos toreros. Les he traído aquí algunos retratos de cada uno de ellos para que bueno, los puedan identificar de un modo más claro. Por supuesto, en el centro tenemos a José Gómez Gallito, que la tenemos aquí situado. Aquí a la derecha pueden ver ustedes a Rafael Gómez, el gallo, su hermano mayor, y al hermano mediano que le tenemos aquí a Fernando Gómez Ortega, que también fue matador de toros, que no tuvo tanto éxito como los otros dos, pero que también fue un matador de toros con, eh, con una carrera importante. Las dos hermanas que ustedes pueden ver aquí, si las ven aquí las dos, una era la que estaba casada con Ignacio Sánchez Mejías y la otra estaba casada con el Cuco, uno de los banderilleros que iba en la, escuadrilla, la cuadrilla de los gallos. Toda la, familia, toda la familia estaba vinculada con el, mundo, con el mundo de los toros. Y por eso les he traído estos tres retratos aquí, para que puedan ver un poquito más en detalle los tres matadores de toros, que en la foto, como les cuento, no tienen una gran nitidez, pero nos parece que el documento como tal es auténticamente fantástico. Esta imagen que tenemos aquí es posiblemente la primera imagen histórica, histórica de verdad de la muestra. Lo que ustedes están viendo aquí es la confirmación de alternativa de Ignacio Sánchez Mejías, de, mano de, de manos de gallito, con testigos Juan Belmonte y Varelito. Fue una corrida que tuvo un éxito tremendo y que tuvo un eco, un eco mediático muy, muy grande. La foto es de Alfonso, es decir, estamos ya ante uno de los grandes fotógrafos del siglo XX. Y como dato curioso, les quiero, quiero que se fijen en un pequeño detalle, que pasa bastante desapercibido. Si ustedes se fijan, por donde estoy marcando el cursor… Verán ustedes el perímetro de un cuadrado. ¿Lo ven? ¿Lo ven ustedes? Este cuadrado es exactamente el que marca la parte de la fotografía que se iba a publicar en la revista. Van a ver luego después fotos en las que se lo vamos a explicar mucho mejor todo eso. Pero en este caso, no sé por qué motivo, me imagino que no debió ser el propio Alfonso, sino que debió ser algún maquetador, la foto, en cierto modo, la mutiló, porque esta foto cuando nosotros la encontramos estaba doblada. Y lo que ustedes están viendo aquí son los dobleces de la foto, que en vez de marcarse con unas líneas de lápiz, directamente alguien la dobló y dejó marcado únicamente la parte que querían que se publicara. Por lo tanto, eh, la primera vez que esta foto se ve entera es en esta exposición, porque la foto se dobló y nosotros con mucho cuidado la desdoblamos. Entonces, como les digo, si se fijan ustedes, ahí están los dobleces. Les comentaba que la confirmación de Sánchez Mejías tuvo un eco mediático muy grande. Y prueba de ello es que otros fotógrafos también cubrieron, cubrieron el evento. Entre ellos tenemos aquí a la izquierda esta foto de Aurelio Rodero, otro de los grandes fotoperiodistas de principios del 20 que hizo mucha fotografía de Mientaurina, en la que vemos la misma escena. Lo que estamos viendo es otro momento de la confirmación de la alternativa. Aquí todavía vemos que, que, que lleva puesta la montera, pero vemos que es la misma plaza. Y en esta que tenemos abajo, esta es de Baldomero... Esta foto está sacada de una de las planchas de Valdomero. Podemos ver otra vez lo mismo. Es El mismo hecho es la configuración de Sánchez Mejía, pero con los ojos de Alfonso, con los ojos de Rodero y con los ojos de Valdomero. El mismo hecho. ¿Qué nos quiere decir esto? Que fue un hecho, lógicamente, tremendamente importante. Y no hay más que ver cómo están las raras, cómo están los tendidos de la plaza. Llenos de gente, absolutamente llenos de gente. Por lo tanto, es la primera imagen en la que realmente estamos viendo un hecho histórico. Un hecho, sin ninguna duda, histórico. No olvidemos que ese año 1920 es el año en el que fallece Gallito. Por lo tanto, eh, bueno, es una foto muy importante. Les traigo aquí una de las crónicas de la Liria, en la que salieron publicadas algunas de las fotos que les he puesto antes. Esta que ven ustedes aquí arriba, de la confirmación, si se fijan ustedes, es un fragmento de la foto de Rodero. La recortaron y la publicaron. Es la que ustedes ven ahí. Y aquí abajo lo que están viendo ustedes, bueno, pues son diferentes momentos de, de, de esa corrida y en concreto vemos aquí a Sánchez Mejías recibiendo al toro de la confirmación, que es esta imagen que ustedes ven aquí. Fíjense cómo al ser está recibiendo, está, está dando lo que parece un pase cambiado de rodillas. Y aquí les traigo la crónica para que vean un poquito lo que ocurrió ese día. Sánchez Mejías pudo por fin confirmar su alternativa en la Plaza de Toros de Madrid, confirmación que recibió de manos de Joselito, toqueando dos toros grandes. El primero atendía por presumido, era de pelo berrendo, que hemos visto efectivamente que era berrendo, cuenta el nombre de los otros toros. La labor de Sánchez Mejías en esta corrida gustó, se trata de un lidador valiente que torea banderilla, maneja bien la muleta. Flojea algo con el pincho. Es que a mí me gusta mucho ver cómo, cómo, contaban, cómo contaban los periodistas. Falta con el pincho. Siendo de esperar que se perfeccione en poco tiempo. Creo que era muy interesante, por eso les traigo diferentes crónicas. En los dos toros que estoqueó estuvo bien. A su primero le dio los dos primeros pases sentado en el estribo de la barrera. El último de los, el último de los bichos lidiados le dio el primer muertazo con las dos rodillas en tierra. El resto de las dos faenas fue valiente y pinturero con el estoque mediano. Nada más que mediano, reitera. Mediano, nada más que mediano. Es decir, parece claro que, que la espada no era, el, no era lo que mejor, la suerte que mejor desarrollaba. Ignacio Sánchez Mejías. Pero me parece muy interesante poder leer, leer las crónicas y dar un soporte, o sea, traer, aquí, traer aquí el relato, el relato que hay detrás de cada, de cada foto. Y ya no únicamente es el relato que yo les dé a ustedes, sino es el relato también directamente de las crónicas, de los que vieron, de los que estuvieron presentes en este hecho histórico, que creo que es el que nos da, el que nos cierra la información de la imagen. Realmente, esta es la, esto es lo que pasó. Aquí nos enfrentamos a otro, a otro retrato, otro retrato que… ...que desde el primer momento que, que nos encontramos con él, eh, vimos que era una de las imágenes que tenía que venir a la exposición. Este retrato de Enrique Bejarano, eh, aparte de ser un retrato soberbio, nos ofrece una información que, que le da un plus de calidad. Si ustedes se fijan, en este caso sí están marcadas perfectamente estas rayas, estas rayas a lápiz... ...que marcan el espacio específico que quería el fotógrafo que saliera en la publicación... Incluso, por si queda más dudas, vemos aquí las flechas que marcan claramente que esa es la marca, la marca de sangre que tiene que marcar y que tiene que indicar lo que va a salir en la publicación. Pero, ¿quién era Enrique Bejarano? ¿Quién era el retratado? Fue un torero también con una, con una carrera muy, muy curiosa. Quiso ser torero, tuvo un cierto éxito, finalmente no, bueno, no triunfó demasiado, pero lo más significativo es que antes de ser matador de toros, había estudiado para ser veterinario y él era veterinario. Por lo tanto, él aunaba una formación académica de primer nivel, era veterinario y a la vez torero. No tuvo demasiado éxito, hasta tal punto que tuvo que aunar sus dos profesiones, el toreo y el veterinario. Estuvo en las cuadrillas de diferentes toreros, pero con quien más estuvo trabajando fue con Antonio Cañero, con el, el rejoneador. De tal modo que cumplía una doble función. A la vez era banderillero y a la vez atendía a los caballos heridos en las corridas de toros como veterinario. Por lo tanto, trabajaba, trabajaba de las dos cosas. He podido localizar la publicación en la que salió la foto. Si ustedes ven, efectivamente, el corte que ustedes ven aquí se corresponde con el corte que está marcado en el lapicero. ¿Lo ven ustedes? Perfectamente se ve que lo que se publicó es lo que se cortó de la fotografía. Y aquí, si ustedes se fijan, eh, destacan una anécdota que les contaré, que dice «Me viste el mejor sastre del mundo, Joselito». Esto se debe una de a, una, a, una, a una anécdota muy divertida, es que eh, Gallito tenía por costumbre, cuando terminaba la temporada, regalar a sus subalternos aquellos vestidos de torear que él ya no iba a seguir utilizando. Uno de los banderilleros más populares de Gallito fue el célebre Cantimplas, un banderillero... ...bueno, que estuvo asociado también a muchas historias ajenas al toreo. Pues en una ocasión Cantimplas, que tenía varios vestidos de torear de gallito... ...puso en venta uno de esos vestidos para conseguir dinero. Y se lo compró ese torero, Enrique Bejarano. Enrique Bejarano se lo compró no para guardarlo, se lo compró para utilizarlo. Él lo utilizaba en su trabajo como banderillero. Y un día, en un patio de caballos, Gallito se encontró con Bejarano. Le dijo, ¿dónde va usted con ese traje? ¿De dónde ha sacado usted ese traje? Y dijo, es que a mí me viste el mejor traje del mundo, a mí me viste Joselito. Entonces, por eso es esa, como ven ustedes aquí, me viste el mejor sastre del mundo, me viste Joselito. En fin, es una anécdota divertida. Pero bueno, para contar, la biografía de este personaje, este personaje curioso, Enrique Bejarano, que, que realmente seleccionamos la fotografía por la imagen que nos aportaba, pero que tiene una biografía muy interesante y que también sirve para complementar bueno, pues ese contexto, eso que hay detrás de la foto. Y por eso les traigo estas imágenes para que lo puedan ver. Esta imagen que tienen ustedes aquí eh, también nos llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo la selección. Estamos viendo a Antonio Cañero con el conde de Heredia Espínola al apearse de la carroza para cumplimentar a sus majestades, en este caso era Alfonso XIII, en el desfile de la Corrida Patriótica del año 1921. Una foto, del año, perdón, una foto de Alfonso. Esta es la información que teníamos, la información que nos facilitaba el archivo. No teníamos más. Indagando y tirando del hilo y buscando y buscando y buscando y buscando, pudimos conseguir algunos datos creemos que son muy interesantes. Algunos de ellos, además, conseguidos muy recientemente. Uno de ellos, pues que realmente esa carroza que ustedes están viendo ahí, realmente, es la, efectivamente, es la berlina del conde de Heredia Espínola, como ustedes pueden ver aquí abajo, Lámen aquí abajo esta imagen. Pueden ver que los lacayos, que es el nombre que recibían estos señores, van vestidos del mismo modo. Podemos ver que la berlina es la misma. ...el espacio en el que va sentado es el mismo. De hecho, todo el ajedazo del caballo es el mismo... ...los caballos van exactamente igual. Es decir, nos está aportando el color que la imagen no tiene. Pero, como dato curioso, les diré que esta berlina del conde de Heredia Espínola formó parte de la comitiva regia... ...fíjense ustedes, de la boda entre el rey y la archiduquesa doña Cristina de Austria. Es decir... Cuando se, casaron, ...cuando se casaron los reyes... ...una comitiva de carrozas y berlinas ...que acompañaron a la comitiva regia... ...y una de las que salieron... ...fue la que ustedes están viendo aquí... ...la berlina del conde de Heredia Espínola. Entonces, nos parecía una, una curiosidad también... lo que estábamos viendo ahí. Este dato, además, es un dato, además... Que, que, del, que, ...del que... ...tuvimos noticia... Hace, hace, ...hace pocos días, no tenía... ...no había identificado yo la berlina... ...y precisamente eh, nuestro subdirector general... Fue el que me dio alguna pista para poder ir tirando del cabo y sacar, y sacar esta, esta información. Pero volviendo a la parte más taurina, ¿qué ocurrió en aquella corrida? Bueno, pues pudimos localizar el cartel, el cartel de la corrida, que es ese cartel que ustedes ven aquí. Esta gran corrida patriótica que ven aquí, que realmente se hizo para, para conseguir fondos para los, los heridos de la guerra de África. Básicamente ese fue el motivo de la, guerra, de la, de la corrida patriótica. Y les amplío algunos de los fragmentos del cartel para que, puedan, para que les pueda leer y comentar parte de esa información que ustedes pueden ver aquí. En primer lugar, como ven ustedes aquí, lo que les indicaba, para contribuir al sostenimiento de los heridos y enfermos en los hospitales de Marruecos. Ese era realmente el objeto, el objeto de la corrida. Persidirán la corrida Guerrita, Vicente Pastor y Cocherito. Aquí liden los ocho toros que se lidiaron, que eran de ocho ganaderías diferentes, cada una de un punto diferente de la geografía española, fíjense ustedes. De Vicente Martínez, de Colmenar Viejo... A Anastasio Moreno, Concha y Sierra, de Villamarta, Villalón, de Graciliano, de aquí de Salamanca, era la viuda de Villagodio. Aquí están los toros de Avenida. Y cuentan que los capitanes del ejército, Adolfo Botín y don Antonio Cañero, apadrinados por los grandes de España, conde de Heredia Espínola y este excelentísimo señor duque de Tovar, rejonearán una serie de todos. Me llamó mucho la atención, y está aquí bien, en caso de no morir los toros, serán muertos a estoque por los matadores de novillos, por dos novilleros, Rafael Rubio y Antonio Sánchez, en caso de que no mataran a los toros los rejoneadores. Había dos novilleros preparados a matarlos. Y después el cartel era de altísimo lujo, como ustedes pueden ver. El Gallo, Belmonte, Sánchez Mejías, Luis de la Rosa, Chicuelo y Granero, pedazo cartel, el que se, el que se eh, ofrecía para esta, para esta corrida. Es muy interesante, como cuentan aquí, como otros muchos toreros se ofrecieron para torear y que, finalmente, no todos han podido torear porque hubiese sido imposible, pero agradecen, agradecen la generosidad de todos los toreros que han toreado de un modo altruista, así como los ganaderos que han ofrecido sus toros igualmente de un modo altruista. Con lo cual, le damos un contexto a la fotografía y realmente explicamos lo que ocurrió, qué es lo que hay detrás, detrás de esta preciosa imagen que tienen ustedes aquí. Posiblemente, una de las imágenes... Eh, que más lecturas tienen es esta que ustedes tienen ahora mismo delante de, delante de ustedes. Es una imagen que en un primer momento, en una primera lectura, puede pasar un poquito desapercibida. Realmente, ustedes están viendo una serie de toreros puestos delante de, de una plaza y no hay mucho más. El dato realmente histórico y diferente de esta imagen es que lo que están viendo ustedes ahí es una corrida celebrada en el Estadio de Roma. Y muchos, algunos, algunos de ustedes se pueden preguntar, pero es que en Roma se han celebrado corridas de toros. En Italia ha habido una tradición taurina que viene desde la Edad Media, que por supuesto bebe de la tradición de la Roma imperial. Y siempre ha habido espectáculos vinculados con los toros, no solamente en Roma, los ha habido en Venecia, los ha habido en Verona, los ha habido en muchísimas ciudades italianas. De hecho, hay mucha documentación. Se puede documentar muy bien la historia de los toros en, en Italia y daría para una conferencia solamente lo que son los toros en Italia. Hasta tal punto que en el año 23 se, se establece una iniciativa empresarial para llevar los toros a ...a Italia. La cosa no va mal, no funciona mal. Ya pueden ver ustedes cómo están las gradas. Están llenas de gente, es decir, funcionó bien. Hubo toros en Roma, hubo toros en Verona... ...y hubo toros en distintas ciudades italianas. La cosa no, no fue mal. Quería que vieran ustedes, antes de entrar... ...en los aspectos puramente del relato de la foto... ...querían detenerme en este caso... ...en algunos aspectos de carácter técnico. Esta foto está hecha, como ustedes pueden ver ahí... ...por Morano Pisculi un gran fotoperiodista italiano que fue el encargado de documentar estas imágenes de las corridas de toros que se celebraron en Italia. Era un, un fotoperiodista extremadamente escrupuloso, como podemos advertir por algunos detalles que les voy a marcar a ustedes para que puedan ver. Si ustedes ven la foto, que la habrán visto posiblemente ustedes en la exposición, bueno, pues la foto es una foto bien de calidad, pero si ustedes ven la foto ampliada en esta imagen que les traigo a ustedes, podrán ver cómo el fotógrafo marcó con trazos de tinta ...determinadas zonas de las fotografías... ...como ustedes pueden ver por aquí... ...esto es un trazo de tinta... ...esto es otro... ...esto es otro... ...esto es otro... ...para marcar realmente el contraste... ...y los contornos de las imágenes... ...es decir, hay un mimo, hay un detalle... ...hay un trabajo minucioso en estas imágenes... ...para que al final tuvieran la calidad... ...que ustedes están viendo... ...pero va más allá... ...si ustedes se fijan... ...la montera... ...está toda ella coloreada de negro por encima... Esta parte de la axila está también coloreada de negro junto con toda esta parte de aquí. Es decir, prácticamente todos los negros los contrastó con tinta para que la, la imagen tuviera esta potencia que tiene. Si se fijan ustedes, en el primer plano parece que sale, parece que se sale la imagen. ¿Por qué se sale? Porque el fotógrafo, sobre la copia en papel, no sobre el negativo, sobre la copia en papel perfiló todos estos detalles, lo cual demuestra la altísima calidad y el cuidado y la escrupulosidad con la que el fotógrafo hizo estas instantáneas que ustedes tienen aquí. Pero tenemos el cartel también. Pude localizar el cartel para realmente contar qué es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo aquí es la corrida de toros. Pero fíjate, voy a leer algunos detalles porque creo que vale la pena que ustedes lo vean. Plaza de Toros del Estadio di Roma, 6 de mayo de 1923. Grande corrida di Tori Españoli, toros españoles. Eran de la ganadería Antonio Fuertes. Dice Tori de Siviglia, toros de Sevilla, de una carrera de Sevilla, toros españoles. Para los toreros Parejito y Corchaíto. Si se fijan ustedes, lo pone mal aquí, pone Fermín Munor, era Fermín Muñoz Corchaíto. Los dos toreros. Sobresaliente, don José Estrella. Aquí tenemos a los dos matadores. Aquí tenemos a Parejito y a Corchaíto, que están ahí en el centro. Pero quiero leerles algunos detalles porque me llaman mucho la atención. Fíjense ustedes, dicen debajo. El caballero de plaza será Manuel García, célebre... bueno Después cuentan que va a haber un don tancredo, que le llaman el hombre estatua. Aquí, un don tancredo. Y después cuentan una serie de detalles sobre cómo va a estar conformado el paseillo. Es indudable que para el público italiano, eh, bueno, pues le tenía que llamar la atención toda la puesta en escena. La puesta en escena de toda la, toda la, bueno, pues de todo lo que está asociado a la corrida. Fíjense ustedes que dicen que hay cuatro picadores y doce monosabios. Yo no había visto ninguna corrida en la que se indicara el número de monosabios que hay. Entonces, busqué documentación para ver si efectivamente eso fue cierto y la localicé. Aquí tenemos el paseillo de esa corrida, en el Estadio de Roma, que por supuesto el estadio era un estadio deportivo, no era, no era por supuesto un coso-taurino. Y podemos ver efectivamente los caballeros y si contamos detrás 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 monosabios. Realmente salieron los 12 monosabios que se indicaba que se indicaba en el cartel. Me pareció un detalle que llamaba, es una anécdota, pero que me llamaba, me llamaba la atención que en el cartel de la corrida de toros se indicara que iban a salir 12 monosavios. Bueno, pues pasamos ahora a otra imagen, eh, que también estamos ante un hecho histórico. Estamos viendo, bueno, en primero un cartel, un cartel de lujo, porque ustedes están viendo ahí, desde luego, pues a Antonio Cañero, a Chicuela, Marcial Landa, a Cagancho, a Armillita Chico. ...en una corrida goyesca en San Sebastián celebrada en el año 1928. Una foto de Marín. ¿Qué ocurre en el año 1928? Pues el año 1928 era el centenario del nacimiento de Goya. Perdón, de la muerte de Goya. Goya muere en 1828. Es decir, nos encontramos ante una de las primeras corridas goyescas... ...posiblemente que se han celebrado. Hasta tal punto que se hizo una interpretación... ...de cómo era la indumentaria goyesca. De hecho, ven ustedes que la indumentaria que llevan los matadores... ...tiene poco que ver... ...con la indumentaria que se lleva ahora... ...en las corridas goyescas que se celebran en la actualidad... ...no tiene nada que ver. Para la realización de estas, de estas indumentarias... ...se contó con, con, con magníficos sastres... ...pero se contó también con la ayuda de destacados artistas... ...como ahora les voy, a, les voy a enseñar. Pude localizar también el cartel de la corrida... ...que nos da mucha información sobre lo que pasó... ...en esa primera corrida goyesca celebrada en San Sebastián. De hecho, como hice antes... No sé si tengo aquí la ampliación. No, tengo, bueno, se lo, se lo leo desde aquí. Lo, lo más llamativo que les quería contar es que, si ustedes se fijan en la parte de aquí, dicen que la dirección artística del adorno de la plaza está hecha por, ilustre, por ilustres arquitectos y pintores donostiarras bajo el insigne pintor Ignacio Zuloaga. Es decir, Zuloaga es el que diseña todo esto que ustedes están viendo aquí, porque pudimos localizar más fotografías. Esta fotografía que hemos expuesto en la exposición... Forma parte de un reportaje que se conserva en el archivo. Obviamente no las podía mostrar todas las fotos de la exposición, pero precisamente en esta conferencia creo que es el momento que ustedes puedan ver más información sobre esta corrida. Pueden ver cómo se decoró, cómo se decoró el ruedo. Ya les digo, bajo la dirección, nada más y nada menos, que Zuloaga. Tenemos imágenes de cómo estaban decoradas las gradas, cómo estaban decorados los tendidos. Incluso pueden ver aquí arriba un gran lienzo con el retrato de Goya, que lo pueden ver ustedes ahí. Todo con guirnaldas. Es curioso, la gente por aquí arriba también, por el tejado. Tenemos alguna imagen del paseillo en la que estos grandes matadores que ustedes ven aquí están concluyendo el paseillo. Que además sabemos por las crónicas que después del paseillo hubo un, algo parecido a un desfile por el ruedo. ...y tenemos algunas imágenes de la Lidia de ese día... ...en concreto aquí tenemos a Marcial Lalanda... ...recibiendo de capota uno de los toros... ...fíjense ustedes cómo tiene que levantar las manos... ...porque el toro indudablemente venía con la cara, con la cara bien alta... ...pero me parece que la, la foto también es soberbia... ...era una foto que, que podía haber entrado perfectamente... ...en la exposición por la calidad y por lo que representa... ...pero lo que queda un poquito... ...todo lo que hay detrás de esta imagen que ustedes pueden ver aquí... ...aquí tenemos a los toreros minutos antes de comenzar el paseillo pero estamos ante una corrida, sin ningún tipo de dudas, histórica. Posiblemente, si no la primera goyesca, una de las primeras goyescas celebradas en España. Y como han podido ver ustedes, con la, bajo la dirección artística, nada más y nada menos que de Ignacio Zuloaga, que también participó en el diseño de las indumentarias, de todo lo que pasó allí. O sea, Zuloaga fue el que dirigió de un modo artístico toda la, toda la escenografía de la corrida. Fíjense ustedes nada más la trascendencia que tuvieron las corridas goyescas. ...y la importancia que tuvieron, que se siguen celebrando, como, como ustedes, todos ustedes saben, a día de hoy. Por supuesto, antes no les he comentado nada, pero si, si cualquiera de ustedes quiere hacer, alguna, quiere hacer alguna pregunta sobre la marcha... ...aparte de que al final de la conferencia podemos, si quieren charlar, eh, estoy encantado en atender los comentarios... ...que ustedes quieran hacer durante, durante la, la exhibición de las imágenes. Eh, esta, otra, esta otra imagen que tenemos aquí... Eh, ...perdonen que me repita cuando les diga que son fotos extraordinarias y son únicas... ...es que realmente lo son, de esas miles que, que, que, que seleccionamos, realmente las, las 57 que trajimos... ...es que realmente todas son únicas y cada una de ellas daría para estar hablando dos horas de cada una de ellas. Esta que tenemos aquí es una corrida a la valenciana organizada por la Asociación de la Prensa en Valencia... ...en la que intervienen los toreros que ustedes ven ahí, Manolo Martínez, Francisco Tamariz, Chávez, Camero Chico... ...y Enrique Torres. La foto es de Desfiles Barberá, un gran fotoperiodista valenciano. Y lo curioso es que los toreros van vestidos a la moda valenciana. Van como agricultores de la huerta. Algo que yo no tenía muy documentado. Y si se fijan ustedes, volvemos a encontrarnos aquí con estas rayas... ...que marcan también la parte de la fotografía... ...que el fotógrafo quería que saliera en la publicación. Estas marcas no hemos querido eliminarlas, las hemos querido mantener porque nos parece que también es un documento, es una información, porque la foto no solamente es la imagen, es todo lo que hay encima del papel. Nos dice mucho esas rayas, nos dice mucho del modo de trabajar de estos fotoperiodistas, de cómo se seleccionaban las imágenes y cómo se encuadraban. Lo curioso de esta corrida que ustedes van a ver aquí, que también hemos podido localizar el cartel, es este que ustedes ven aquí, en la que si ustedes se fijan, famosas corridas de feria, cuentan y al final dicen que el día 3 de agosto se celebrará la Corrida Valenciana. Es esta que ustedes ven aquí, esta es la Corrida ...que ustedes ven aquí. Lo curioso... ...es que de todas las fotos que les he puesto hasta ahora... ...esta es la primera de la que conservamos... ...imágenes animadas... ...porque... ...hay un vídeo de la corrida... ...lo conserva la Filmoteca de la Comunidad Valenciana... ...y, se, y además es un vídeo... Eh, ...largo... ...porque los vídeos de esta época... ...suelen ser pequeños, pequeños fragmentos... Este ...es un vídeo que dura unos 20 minutos... ...en el que se ve... ...desde la llegada de los toreros a la plaza el paseillo, la lidia de varios toros, eh, las diferentes cosas que fueron ocurriendo durante, durante la corrida. Es este es un vídeo bastante interesante, que además, eh, si alguno de, alguno de ustedes lo quiere, lo quiere ver, eh, está colgado online. O sea, si ustedes se, se meten en la página de la Filmoteca de la Comunidad Valenciana y buscan por esta corrida del año 1929, eh, la podrán recuperar y lo podrán ver. O sea, que es un, es un documento que está a disposición de todos ustedes. Pero una cosa muy curiosa, que yo desconocía, pero que quizá a lo mejor algunos de ustedes sabían, es que estas corridas a la moda valenciana se siguen haciendo. Yo no recordaba haber estado, en, yo desde luego no he estado presente en ninguna de ellas, pero buena prueba de ella es esta foto que les pongo aquí abajo, en la que está Enrique Ponce toreando a la moda valenciana. Es decir, no nos estamos yendo, estamos hablando del presente. Por lo que yo he podido indagar, es una cosa que no se hace con mucha frecuencia, pero de vez en cuando se... Bueno, pues se realiza alguna corrida a la moda valenciana. Y por eso les seguiré traer traer esta foto de aquí, para que vean a Enrique Ponce toreando con una indumentaria que no es exactamente la que ustedes ven arriba, pero sí es una corrida, como les indico, corrida valenciana. Parece que es muy interesante y, desde luego, la foto es absolutamente soberbia. La foto es maravillosa. Bueno, aquí tenemos, aquí de verdad, eh, tengo absoluta debilidad por la por la imagen que les estoy poniendo ahora mismo. Es una imagen, además, de las, de las últimas que entraron en, en la exposición. Teníamos prácticamente hecha ya la selección y por parte del archivo nos trajeron algunas fotos más de último momento, algunas fotos del archivo de Alfonso, y las estuvimos revisando y, y entre ellas estaba este, esta joyita que, que, que ustedes tienen aquí. Ya les digo que, que, que entró en, en el tiempo en el tiempo de descuento en la exposición. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, pues en primer lugar estamos viendo una foto del patio de, de cuadrillas de la Plaza de Madrid, no de la actual, de la que estaba eh, ...donde se encuentra ahora el Palacio de los Deportes de Madrid... ...vemos a Jaime Noaín... ...a Lagartito... ...y fundamentalmente estamos viendo al torero neoyorquino... Sydney Franklin... ...que está aquí... ...a Sidney Franklin... ...en 1930... ...¿quién era Sidney Franklin? Pues Sidney Franklin era un personaje... ...riquísimo... ...el primer torero neoyorquino... ...que torea, que torea en España... ...y además ese día... Ocurrió, bueno, aquí tenemos el cartel, aquí tenemos corrida de novillos de Carmen de Federico, antes Murube, Jaime Noaín, Sidney Franklin y José Rollo Lagartito II. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó en esa corrida de toros? Bueno, pues pasaron varias cosas. Una, que los toros, los novillos que ustedes ven aquí de Carmen de Federico, cornearon a Jaime Noaín y fundamentalmente le pegaron un cornalón a Sidney Franklin. Un absoluto cornalón que estuvo a punto de costarle la vida. Aquí tenemos la revista La Libertad de marzo de 1930, en el que aquí no, no hubo ningún fotoperiodista que fotografiara la, la coronada, pero aquí vemos un dibujo de cómo fue la coronada. Y, y les traigo aquí diferentes, diferentes detalles de crónicas de, de, de aquella corrida para que vean usted lo que ocurrió. Parte facultativo. Durante la Lidia Segundo Novillo ha ingresado en la enfermería el espalda sin de Franklin, con una herida por hasta de todo en la región perineal, extendiéndose, extendiéndose de la extremidad del coxis a la raíz escrotal, con lesión del esfínter elevador del ano, es decir, estamos hablando de un cornalón gravísimo. Y llama la atención los medios médicos que había para solucionar esas corridas. Desde la enfermería de la plaza, el diestro americano Sinde Flanking fue trasladado a un sanatorio particular establecido en la calle Goya, pues hace solo cuatro meses que pertenece al Montepío de Toreros, es decir, no tenía derecho a ir al hospital de Toreros. ...y todavía no tiene derecho a la asistencia en el sanatorio de esta entidad. Llamativo detalle. Ayer mañana, eh, ayer mañana le fue levantado el apósito... ...pudiéndose comprobar que los destrozos causados por el cuerno del novillo... ...han sido enormes. El doctor Segovia, que le asiste... ...me llama la atención. Ha manifestado que la curación será muy larga... ...no negando la posibilidad de una infección... ...que se ha procurado evitar dando al herido píldoras de opio. Píldoras de opio. Es decir, claro, en el año 30 no había antibióticos... ¿Y, cómo, y cómo, se curaban estas, cómo se curaban estas heridas? Con opio, es decir, quitando el dolor. No había otra medicación. Y además, es que ponen que, además como que las píldoras de opio da a entender como que tenía algún tipo de efecto terapéutico, más allá que lo único que hacían era adorme, adormilar al, al, al herido para que le doliera menos, nada más. Y se curó, ¿por qué? Pues porque la naturaleza de este hombre pues, quiso que fuera así, porque realmente los medios, lógicamente, eran muy limitados. Llama la atención la información que viene después. La noticia del percance de Franklin ha llegado a Nueva York. Brooklyn, Nueva York. La familia del diestro norteamericano, Franklin, ha quedado dolorosamente sorprendida al conocer el percance sufrido por el torero, por una noticia según la cual Franklin ha manifestado su esperanza de ser salvado gracias a la pericia del doctor Crespo. El padre del diestro no tenía noticias directas de la desgracia acaecida a su hijo. Bueno, ¿qué ocurre con esto? de Franklin, que con 40 años tomó la alternativa o sea, muchos años después tomó la alternativa, bueno, tuvo una carrera como novillero de una cierta... Bueno, pues hizo carrera realmente. Pero donde realmente hizo carrera fue en Estados Unidos, porque esta leyenda engrandeció su figura. Y Cindy Franklin, en Estados Unidos, se convirtió, se convirtió en un auténtico personaje, pero personaje literario, cinematográfico, y fue objeto de multitud, de multitud de reconocimientos. Esto que ustedes están viendo aquí se llegó a hacer un cómic, un cómic sobre Sidney Franklin, de hecho, el torero, el torero de Brooklyn, Sidney Franklin, pueden verlo ustedes aquí toreando, con escenas aquí en las que se puede ver, me refiero para que salgan ustedes que se convirtió en una especie de héroe popular, el hombre que venció la muerte, el hombre que fue herido de gravedad en España por un toro y que realmente lo sobrevivió. Fue, un, fue una persona que además toreó en México también durante algún tiempo, pero vean también, participó en películas, de hecho esta imagen que ven ustedes aquí es del propio Sidney Franklin en un estudio cinematográfico. Y él actuaba como torero, fue productor cinematográfico también. Es decir, estamos ante un personaje, un personaje muy rico y muy, muy llamativo. Con lo cual, toda esta documentación engrandece mucho más la imagen que está puesta en la exposición. Porque realmente el personaje, lo que ocurrió ese día con la cornada, con la gravísima cornada que tuvo, y el tremendo eco que tuvo después, ...convirtiendo al propio Sidney Franklin en un personaje, casi una especie de, permítame la licencia... ...casi de superhéroe, propio de aparecer en un cómic, hace que el documento que tenemos aquí... ...la historia que hay detrás de esa foto sea muy interesante, muy, muy interesante. Por eso yo les invito a que quizá las personas que estén aquí o, o aquellos que, lo puedan, que puedan ver esta conferencia... Que, que hagan una relectura y que vuelvan a ver algunas de las imágenes porque van a encontrarse con muchos detalles que a lo mejor le habían pasado desapercibido. Vamos a ver algunas de las imágenes que, que tenemos aquí también de, de diferentes mujeres vinculadas con la tauromaquia. Una de las sorpresas que nos hemos encontrado fue ver a muchas, nos encontramos con muchas fotografías de mujeres y tauromaquia, muchas. Entre ellas hasta que tenemos aquí que al principio no fuimos capaces de identificar... ¿Qué personaje, ¿Qué personaje era? Mirábamos entre la nómina de toreras, de banderilleras, de novilleras, no aparecía por ningún lado. Y los dos conferenciantes que van a venir el próximo día, a los que yo, desde luego, les invito a todos ustedes a que vengan a esa conferencia, Manuel Durán y Sánchez Vigil, fueron los que advirtieron un detalle que me imagino que algunos de ustedes ya habrán visto, y es que las señoritas que van detrás van vestidas con calzado de tacón, no llevan las manoletinas. Por lo tanto… Comenzamos a intuir que posiblemente nos encontrábamos ante unas actrices. Y fueron precisamente Vigil y Durán los que nos dieron la pista que estábamos ante Lina Santa María. Y efectivamente pusimos dos fotos del reportaje en el que Lina Santa María parece como que sí coqueteó con la tauromaquia, parece que sí pudo intervenir en algún espectáculo taurino, juega con una ambigüedad que no está muy fácil de documentar, indudablemente todas las que están detrás no. Al punto que, bueno, que localizamos también una publicación en el diario Crónica del año 31 en el que se ven las dos fotos que hemos publicado, junto con alguna otra, en la que aparece, aparece el, que, el que quiere ser, o parece como que es el, el esposo de la, de la, de la, de la torera, eh, pidiendo, además con, con, con su hijo en los brazos, absolutamente apesadumbrado por, por parece lo que puede ser el, el fatal destino de su madre que se ha hecho torera. Bueno, nos, parecía, nos parece además, en cualquier caso, eh, obviamente esto es un fotomontaje, lógicamente ya no está toreando ni ningún, ninguna imagen de. ...de esta mujer toreando, pero en cualquier caso la porosidad existente en diferentes fenómenos culturales... ...como puede ser el teatro, las artes escénicas y la toromaquia, nos parecía, nos parecía muy interesante. Bueno, voy a ir agilizando un poco porque hay muchas fotografías... ...y tampoco quiero que ustedes terminen, terminen hartos de, de, de, de, de toda la información que les puedo facilitar. Esta, esta imagen que tenemos aquí es la, la, la presentación de María Alegre y Manolita Fulla... ...en la Plaza de Toros de, la Plaza de, Toros de Madrid. Son dos toreras que en este caso sí, está perfectamente documentado, que, que, fueron, que torearon, torearon en Madrid. Prueba de ellos que tenemos el cartel, que si fijan ustedes, se corresponde con lo que, con parte de lo que ustedes pueden ver detrás. Este es el cartel de la, de la corrida. Realmente era un espectáculo cómico, un espectáculo de carácter cómico taurino, en el que había una parte seria en el que las señoritas toreras María Alegre y Manolita Tuya iban a torear un par de, un par de novillos. Les amplío aquí la parte del cartel para que lo puedan ustedes leer señoritas Toreras, la presentación en la plaza de la promenade de las señoritas Toreras, María Alegre y Manolita Tuya, con, con los banderilleros, con dos herales de la, de la ganadería que se le dio ese día. Pero pude localizar también y encontré la crónica de lo que ocurrió ese día. ¿Qué es lo, cómo, ¿Cómo les fue a estas dos Toreras? Pues aquí lo tenemos. La nocturna del sábado en Madrid. Con muy buena entrada se presentaron ante el público madrileño las señoritas Toreras, María Alegre y Manolita Tuya. La primera no se lució. Y la segunda demostró que sabe manejar con soltura la muleta. Cuando se entrene, toreará bien, dice. Los becerros fueron bravos y nobles, a pesar de la lidia tan infame que les dieron. Bueno, me parecía, también, me parecía que era una crónica bueno, interesante, divertida, de lo, que, de lo que ocurrió este día que estamos viendo aquí. ¿Qué pasó? Bueno, pues realmente el relato asociado a esta foto es lo que ustedes tienen delante. Esto es lo que pasó. Esta imagen que ustedes tienen aquí es de Carmen Murillo, con esta grandísima foto, este retrato de Pau Gis Torren. Es un retrato de estos que eran muy comunes. Realmente, en un entorno doméstico, el fotógrafo llevaba un telón, se ponía detrás y la fotografía se hacía, de ahí, se hacía ahí. Esta foto tiene varias lecturas. Una, desde el punto de vista del retrato. De hecho, está en la sección de retratos, no está en la sección de mujer de teoromaquia. ¿Por qué? Porque hemos visto antes retratos de estudios, como el de Lagartijillo o el de Bejarano. Pero también retratos portátiles, retratos que se hacían en la calle, como este que tienen aquí un domicilio particular, se ponía el telón y se hacía la foto. ¿Quién era, quién era Carmen Murillo? Pues Carmen Murillo realmente era, una, era una, una actriz, una cantante, una cantante que actuaba en el paralelo en Barcelona, pero que vivía con su hermano, con su hermano Emilio Romeral, que era novillero. Fruto de, bueno, pues de la relación con su hermano, ella se hizo novillera y desarrolló una carrera, una carrera taurina bueno, pues de cierto interés. Entonces, bueno, pues, pues, les pongo aquí estas imágenes, de hecho fíjense aquí, esta imagen en la que se ve el toro también ahí. Bueno, pues, pues Carmen Murillo, como les digo, fue eh, cantadora, bailadora y torera. Bueno, pues quería que viera la imagen porque realmente, realmente el retrato es soberbio, pero bueno, quería que supieran un poquito más también del personaje. Bueno, aquí tenemos a Enriqueta Palmeño. Enriqueta Palmeño, realmente, junto con su hermana, eh, bueno, fue una, fue una, una novillera que, que, que sí desarrolló una carrera, una carrera muy interesante, una carrera como novillera, como les digo, muy interesante, y prueba de ello es que aquí tenemos la revista Toros del año 34, en el que vemos en portada que directamente sale Enriqueta Palmeño, o aquí, la revista El Defensor de la Afición del año 35, en el que se dedica una página completa a las hermanas Palmeño, en la que podemos ver a las, a las dos hermanas que, como les digo, tuvieron una, tuvieron una carrera importante. Tuvieron la malísima suerte, como no puede ser de otro modo, que, que, que en el 36, eh, bueno, pues se truncó su carrera, la, la guerra civil, pues bueno, pues truncó sus aspiraciones. Pero la foto, la foto es... es es muy interesante esta foto en la que, en la que vemos aquí a, a Enriqueta, eh, bueno, pues lidiando a este heral este de aquí, bueno, pues la foto es, es, es muy interesante. Esta foto, eh, el, el reportaje que hizo Cano de la, del día de la, del fallecimiento de Manolete es, es celebérrimo, ya no solamente para los aficionados al, al mundo del toro, sino para, prácticamente para, para toda la sociedad española de, de los años de finales de los años 40. Pero esta foto que hemos traído a la exposición tiene un elemento diferencial, es la única que hayamos localizado nosotros y que hayamos identificado que va doblemente firmada. Tenemos la foto de Cano, como lleva todo el reportaje, pero a la vez tenemos aquí esta inscripción manuscrita que puso Cano, esta rúbrica en la que pone exclusiva de Cano. Como todos ustedes saben, el único fotógrafo profesional que estaba ese día era el propio Cano. Y en las primeras copias en papel que sacaron, en las primerísimas, fue donde puso exclusiva de Cano para reiterar que el único fotógrafo profesional que estaba allí era el propio Cano. Luego esto se dejó de hacer, ya nunca más Cano firmó las, las fotos de aquel día con esta doble rúbrica, no lo volvió a hacer. Pero tenemos esta, que nos parecía que, que, que aportaba un plus, un plus diferencial. Bueno, este es el cartel que todos ustedes han visto, en concreto está es el cartel real, luego sabes, saben ustedes que se han hecho muchas, muchas, muchas copias posteriores, en la que se indica que era una pequeña feria la que se produjo y que se desencajaron, desencajonaron los toros unos días antes. Estas son parte de las fotos del reportaje, que todos ustedes conocen, algunas de las más populares, pero ya ven que todas ellas vienen con, con esta única firma. No llevan esta rúbrica que creemos que hace diferente a la foto que tenemos, que tenemos en la exposición. Y que por otra parte, ven aquí el hierro de Miura, que por otra parte además es una foto muy bella. O sea, realmente está dando un muletazo Manolete, es una, es una estampa bellísima. Y que, y que bueno, pues que ese día, pues... pues Aparte, lógicamente, la tragedia, pues Manolete pues, toreó toreó con primor Aislero. Bueno, vamos avanzando porque se van va pasando ya los minutos y no quiero tampoco extenderme en este. Aquí tienen ustedes esta foto, que nos pareció una foto también de carácter histórico, porque es una foto en la plaza del puerto de Santa María con la plaza partida. Eh, también tenemos el cartel, es el cartel, como lo pintan con una raya aquí. Se celebró una corrida y una novillada. El cartel lo tienen ustedes aquí. Fueron toros, toros y novillos, respectivamente, Carlos Núñez, para Rafael Ortega, Gregorio Sánchez y Juan Antonio Romero. Y es curioso que entre los novilleros estaban Pepe Álvarez, Emilio Oliva, padre, por supuesto, y un joven Rafael de Paula, que toreó ese día también. Bueno, ya saben ustedes que la tradición de corridas de toros en plaza partidas, pues bueno, ya Goya lo documentaba en, su, en sus tauromaquias, pero que es algo que, que, que quedó en desuso y que ya prácticamente ha desaparecido. De ese día tenemos varias fotos. Esta otra del paseillo, tomada desde el mismo tiro, que está la foto que hemos expuesto en la exposición, y luego una foto muy curiosa que está tomada desde abajo, desde la salida del paseillo, que pude localizar, la que vemos como las dos cuadrillas en paralelo sale cada una a cumplimentar a la presidencia, la de la novillada y la de la corrida. Nos parecía un hecho, un hecho histórico, como para ponerlo, un hecho al menos que, que documenta algo que está en desuso. No es nada habitual ver corridas de toro en plaza partida. Y ese fue el motivo por el que, esta, esa foto entró en la selección final de la exposición y quería que vieran ustedes también esas otras dos fotos del mismo día junto con el cartel que les he enseñado. Bueno, hay algunas fotos también que, que documentan hechos llamativos o que se salen de lo normal. Por ejemplo, este festival en Valencia organizado por la Junta Central Fallera, en la que vemos que en el paseillo está la actriz Mari Sampere. Una foto de Vidal Corella, porque ya saben ustedes que en este tipo de festivales se contaba en muchos casos con personajes populares, ...bueno, pues que, que animaban a la gente a ir a, a, ir a la corrida. Localicé también la, la crónica del festejo... ...en la que podemos ver a la propia Mari Pérez ...saludando, cumplimentando a la presidencia... ...y aquí indican, lo pone por aquí... ...que la señorita Mari Pérez fue la que fue a pedir las llaves... ...las llaves, de la, aquí lo pone aquí... ...además se mató otro becerro... ...las llaves fueron recogidas por Mari Pérez. Bueno, es una foto de, quizá de un carácter más anecdótico... ...pero llamó la atención... Muy divertida. De hecho, uno de los, de los intervinientes en el paseillo lleva un perro, lleva un perro, San Pérez vestida de torera, vestida además, con, porque van, todos van de corto, pero ella, ella va vestida de luces. Y pues para un vestido de para Ampere, una mujer además, una mujer de, de, de, de gran altura y, bueno, pues de gran estatura. Bueno, pues realmente les pareció un documento muy, muy curioso. Ver a San Pérez y luego bueno, localizar localizar el, la, la crónica de la corrida. Esta foto que ustedes tienen aquí es una foto que también puede, bueno, puede parecer que... Pasa un poco desapercibida esta foto que tiene usted de la duquesa de Alba en el patio de caballos de las ventas. La foto esta tiene, tiene una lectura profunda y curiosa. La primera de ellas. Es una foto de la agencia Cifra del año 61. Ya ven que cronológicamente ya vamos avanzando. Es una foto en blanco y negro que se hace en el año 61, como les decía. Y que en el año 62, es decir, un año después, se utiliza para portada del ruedo. Varios detalles. En primer lugar, fíjense ustedes este titular que viene aquí, ni más ni menos, es duquesa y se llama Cayedana. Muy bien. Aparte, Colorean la foto. Si se fijan ustedes, la foto original es en blanco y negro. Esta es la original de la foto. Se colorea. Por eso tiene estos colores tan saturados, que, que, que se ve claramente que son irreales los colores de la, de la portada del ruedo. Y es muy curioso también que la indumentaria y hasta el caballo tordo que está montando se corresponden. El caballo no puede ser, con una imagen que les voy a poner ahora, pero sí hasta la capa del caballo y la indumentaria que lleva con el retrato que le había hecho en el año 41 Ignacio Zuluaga, el retrato ecuestre de la duquesa de Alba, en el que si ustedes se fijan, va vestido, va vestida perdón, con la misma indumentaria, lo pueden ver ustedes, los taones, la chaquetilla, igual vestida, y va montando un caballo tordo muy parecido al que sacó en esta corrida goyesca que se celebró en Madrid, que eran de las corridas que organizaba el Círculo de Bellas Artes, en el que diferentes personalidades del mundo de la cultura y de la sociedad participaban en los paseillos. Pero es curioso ver el paralelismo entre el retrato que hace la agencia Cifra y el retrato de Zuloaga, que como curiosidad era un retrato tremendamente valorado por la duquesa que estaba en su casa, en uno de los salones en los que ella hacía su vida cotidiana. El retrato, el retrato que le hizo Zuloaga a, a la duquesa de Alba, que ven ustedes, que es indudable que hay un, un paralelismo en todo, en la indumentaria, en el caballo, en todo. Ya ven ustedes también las relaciones, la fotografía, la pintura. Ven que al final eh, la tauromaquia se enriquece y enriquece de las demás artes. Bueno, esta foto que, que, que me parece que es una foto muy entrañable, en la que bienvenida está saludando a Orson Welles, es una foto que se, que, que se, se, se produce el año, en el año 66, el 31 de enero, que ustedes pueden decir 31 de enero, en Vistalegre. Por eso ven que todos, todos van con abrigos, solo ¿no? ven ustedes? Es una fecha, una fecha muy poco taurina y es que realmente fue una corrida muy especial. Era la última temporada que iba a torear Bienvenida y él mató seis toros a puerta cerrada para entrenarse y únicamente pudieron ir a aquella corrida amigos suyos, invitó únicamente amigos. Por lo tanto, es una corrida muy, muy especial. En enero, como les digo, fíjense ustedes, todos con, con caras de frío. Y De hecho, mira, aquí lo tenemos, la última temporada de Bienvenida. Y aquí tenemos fotos de ese día, fotos de, de esa corrida en la que ven ustedes, que de hecho hay parte de, parte de, de los tendidos que estaban vacíos porque solamente hubo unos poquitos, unos poquitos amigos y personas de, de, de su confianza que asistieron, que asistieron a, la, a la corrida. ¿Hay alguna otra foto más de Bienvenida saludando a Son sin Indudablemente de uno de los personajes que fueron aquel, aquel, aquel, aquel acto, aquel hecho. Y conservamos algunas fotos también de Bienvenida toreando, de ese, de ese día en, en, en Vista Alegre. Ustedes, el poquito sol que hay, y la gente abrigada... Esta, esta imagen da, da lugar a equívoco, parece que la plaza está llena, pero ya les digo que no, que realmente había un par de tendidos con público y el resto de la plaza estaba totalmente vacía. Por eso es una, una cosa muy…, nos parece también un hecho histórico. Bienvenida toreando seis toros en enero ante una plaza prácticamente vacía. Y el motivo fuese, se quería, se quería probar delante de algunos amigos ante lo que iba a ser su última temporada. Bueno, vamos llegando ya a la parte final, porque esta foto que hay aquí es una foto que además está, está en el… Está en la contraportada del, del periódico, nos pareció una foto, una foto muy llamativa. Realmente que tenemos aquí a y a Gabriel de la Casa, sacados a hombros y llevados a un bar de Valencia. Fue, ellos eran novilleros entonces, en el, año, en el año 66, eran novilleros. Fue tal el éxito que tuvieron que los sacaron a hombros y los estuvieron paseando por los diferentes bares de Valencia. De hecho, podemos ver aquí que están tomando diferentes consumiciones, pero en ningún momento los bajan, siempre están portados a hombros. Pude localizar también la crónica de la corrida. Y me encontré con un hecho muy raro y muy llamativo, y es que Gabriel de la Casa no cortó orejas. Imagínense ustedes qué pedazo de faena tuvo que hacer para que le llegaran a hombros. De hecho, lo pone por aquí. Gabriel de la Casa hacía su presentación en esta plaza, y desde su primera intervención con el capote, con los aficionados, el chaval tiene empaque y arte. Y así lo ha puesto a manifiesto en el transcurso de la lidia de sus dos cornúpetas. Su primer enemigo le ha cortado una oreja, pero lo más meritorio lo realizó en el segundo novillo, que tuvo que ser maravilloso, ya que este se quedaba corto, en que, eh, su arrancada y punteaba lo suyo al lado derecho, pero allí había un torero con un muleta en la mano y con fuerza y valor, y para encelarlo nada, en esta ocasión la espada no fue certera y se, enfumaron y se esfumaron los trofeos, es decir, solo cortó una oreja, pero tuvo que ser tal la faena que hizo, que en cambio Pedrín Jumea, que sí, que montó un lío tremendo, que lo cuentan por aquí Pedrín Jumea, está en plan de arrimarse, conseguir el doctorado de Matador, de en fin, cuentan aquí, glosan la, la, la, la faena que hizo Pedrín Jumea. Los dos salieron a hombros y los dos fueron llevados por los bares de Valencia, lo cual parece, parece algo bastante llamativo. Aquí tenemos una de las fotos de ese día de Pedirme en Jumea, es una foto muy, muy divertida, la que vemos aquí un sombrero que fue lanzado por algún espectador que justo está volando delante del torero. Esta es una imagen de, de este día. Estamos ya concluyendo y les digo que no quiero, no quiero alargarme mucho más. Les he puesto aquí algunas, algunas de las fotos que hemos puesto... ...de esta sección dedicada a tauromaquias populares... En las que tampoco me quiero detener, detener demasiado... ...pero quiero que vean ustedes cómo en los años 40, años 50, años 60... ...diferentes fotos realmente de algo que, que, que está muy arraigado... ...también en la cultura popular. La tauromaquia también son los pueblos, son las plazas de carros... ...son un tipo de tauromaquia diferente a las de las grandes plazas... a ...las que hemos visto hasta ahora. De hecho, si ustedes se fijan en esta foto que ustedes tienen aquí... ...se si la pueden ver arriba en la exposición, advertirán... ...que este burladero que están viendo es un trillo... ...y que el otro burladero es una puerta de cuarterones... Es decir, elementos cotidianos utilizados para, para la, la formación de las bases de toros, como son los carros, elementos cotidianos. Y pueden ver aquí esta escena en la que los, los novilleros pasan el capote para que reciban las propinas o el dinero de los aficionados, porque ellos realmente no cobraban. Esta imagen bellísima de estos dos jóvenes aficionados debajo de un carro. Esta plaza de, ter, de, de carros repleta. O esta foto, que además es muy curiosa porque aquí pone «suerte natural». Esto no lo hemos inventado, es que detrás venía el título de la foto, en el, en el reverso y ponía suerte natural, de José Mateo del 63, en el que vemos a dos aficionados subidos encima de dos palos, viendo esta novillada a punto de, digo yo, de caerse en un lugar, pero que a la vez eh, la, la foto es muy bella con, esta, con estas sombras que podemos ver aquí a los lados, y por otro lado vemos como, como el novillo, bueno, le ha propinado un revolcón al, al pobre novillero. ...y está ahí, es una, es una situación bastante, bueno, bastante curiosa... ...el revolcón, esos dos señores ahí subidos... ...la tienda de comestibles, en fin, nos llamó mucha atención... ...pero bueno, es un pequeño guiño a, a una sección de tauromaquias populares... ...que creemos que representa también una parte muy, muy importante de la tauromaquia... ...del mismo modo que esta otra, de toros y sociedad... ...nos encontramos con muchísimas, muchísimas, muchísimas fotos... ...claro, los fotoperiodistas también atendían mucho al público... ...que iba a las corridas de toros, vemos a grandísimas personalidades... Por supuesto, vemos aquí a Dalí, a reinir García de Mónaco, Palomo y Marisol, o esta foto de lo internacional que era la tauromaquia y que sigue siendo la tauromaquia. Vemos como una dama que hay aquí, que posiblemente fuera posiblemente quizá de Japón, cuando viene a España, ¿dónde va? A los toros, a saludar a Curro Romero. Es decir, vemos realmente como eh, el papel también de los toros, de los toreros. Esta, esta imagen del torero, siempre en torero, siempre, siempre con ese porte, bueno pues saludando, saludando a, los, a los aficionados. Y ya para concluir, quería enseñarles un par de detalles. Creo que, el, creo que les ha avanzado ya en algún, en algún momento de esta conferencia que para recibir cierta información o buena parte de la información, o al menos la primera información para poder realizar esta investigación, contamos con una, con, con, con una documentación muy importante. Y eran los reversos de las fotografías. Aquí les traigo un par de reversos para que los puedan ver. Si ustedes ven esta foto que hay aquí, una foto que viene sin firmar, una foto que no dice nada, si damos la vuelta a la foto y vemos lo que tenemos aquí, fíjense ustedes la cantidad de información que hay. En primer lugar, tenemos el autor de la fotografía que está aquí, el sello de San Mejo. Lo tenemos aquí, con lo cual ya tenemos al autor de la imagen. Vemos aquí que pone el ruedo. Sabemos que esta imagen estuvo reproducida en el ruedo. Vemos diferentes números de asignatura y demás del archivo. Vemos por aquí también algunos sellos también. Y vemos aquí una cosa muy interesante que está aquí. ¿Qué es esto? El sello de la censura. Es decir, estas fotografías eran también, pasaban por, pasaban por el filtro de la censura. De hecho, aquí verán ustedes. Censura de revistas, Dirección General. Dirección general de prensa, cuando llega la imagen, toda la información de la fecha, con lo cual al final todo esto que tenemos aquí. Es una información valiosísima para catalogar, documentar y contextualizar las imágenes de la exposición. Porque, de otro modo, es una imagen en un sobre que pone tauromaquia popular y no tenemos ninguna otra información. Y gracias a todo esto que tenemos detrás, lo podemos ver. Miren, les traigo esta foto de Don Tancredo de Valdomero. Valdomero, como usted, ustedes saben, era uno de los grandes fotoperiodistas del siglo XX. Pero era, era muy común que, Valdomero, que, se, que sus fotos aparecieran firmadas. ¿Por qué sabemos que esta foto es de Valdomero? Pues lo sabemos porque... En el reverso de la foto tenemos aquí el sello de Valdomero. Valdomero, mesón de paredes. Aquí tenemos el sello de Baldomero. Tenemos la cronología, la fecha, el año 48. Archivo General del Movimiento. Bueno, seguramente Manuel, que está aquí con nosotros, el director del archivo, nos podría dar mucha información sobre estos archivos que hay aquí. Pero lo importante, que quería yo que vieran ustedes, es cómo la información de la fotografía, ese cabo del que empezamos a tirar nos lo dio en muchos casos el reverso de la imagen. Y para concluir, pues cerramos ya con esta, con esta imagen que ustedes ven aquí, que es la que hemos utilizado pues, como leitmotiv de la exposición, la que está en, en todos los aportes que ustedes tienen, la que está en, en los periódicos, en los carteles, en la web y demás. Una, una fotografía que además eh, ha querido también jugar con nosotros, por llamarlo como cuando la vimos, nos enamoró la imagen, dijimos, este, este tiene que ser el, el cartel de la exposición. Bueno, pues eh, la verdad es que la, la, la información que venía en el reverso era mínima, mínima, pero eh, muy recientemente he podido localizar la información o algo más de información. En primer lugar, que el, que el fotógrafo realmente era, era un banderillero, que toreó en la alternativa de Julián García, un torero tampoco de gran, de gran carrera, y que los padrinos, el padrino fue Paco Camino y el testigo Ángel Teruel. Y que la corrida se celebró el 8 de marzo de 1970. Si se fijan ustedes, no se ve muy bien, pero en el pie de foto de la fotografía, que efectivamente fue publicada en el ruedo el 10 de, de marzo de 1970, pone «Nueva ola». Eh, algo así como que viene a decir, no se lee muy bien aquí, como que fíjense ustedes los banderilleros que eh, parece como que nos quieren hacer sombra a los propios eh, reporteros gráficos, en el que un propio banderillero nos fotografía a todos nosotros, como diciendo posiblemente el banderillero terminará siendo fotógrafo. Y bueno, con esta imagen que ustedes ven aquí, pues, pues quiero concluir, quiero concluir esta, este, este recorrido, este, esta historia detrás de cada foto. Y luego con esta con esta brevecita que, bueno, que, que me parece que es, que es muy bella, y que dice que nadie vive jamás la vida en toda su intensidad, ¿excepto quién? Excepto los toreros. ¿Y quién dijo esta cita tan llamativa? Bueno, pues la dijo Hemingway. Y les le traigo aquí esta foto de, de Cano, en la que está aquí, esta foto tan bellísima, con Pepe Luis y con Antonio Ordóñez. Y nada más, espero que, que la charla bueno, pues les, haya, les haya entretenido, les haya servido para entender un poquito mejor la exposición y entender algunos de los relatos que hay detrás de cada una de las fotografías de la muestra y que, ¿por qué no?, pues les anime para quizá hacer una relectura, que vuelvan a la exposición y que quizá la vean con otros ojos. Y nada más, muchas gracias. No he querido alargarme demasiado, quizá me he excedido un poquito más de lo previsto, pero bueno, eh, eh, entre las personas que estamos aquí, eh, los que estamos en presencial, no sé si por medio de las redes se podrá ver de otro modo, pero los que estamos en presencial, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o quiere aclarar alguna cosa, con mucho gusto les atenderé. Sí, por favor, que le, creo que le van a facilitar un micrófono. Bueno, no sé si haga falta... bueno pero pues si ¿sí se graba... satisfacción cuando ha comenzado la conferencia y ha hecho referencia en sus raíces en el aula de tauromaquia del CEU, mm -hmm. de la que soy partícipe o alumno desde el año 2010, o sea, diez, diez temporadas ya, sí. y con muchas conversaciones con su director... Rafael Cabrera. Rafael Cabrera. Sí. sí. Yo... Eh, me alegra estar participar en todos estos eventos... ...porque la tauromaquia no solamente es ir al ruedo... ...o ir a una ganadería, a un herradero... ...y me da tristeza que un acto como este en mi Salamanca... ...hoy estemos aquí cinco personas en plena feria... ...una feria taurina decadente ya desde hace diez años y que, lamentablemente, con los tiempos que nos están eh, viniendo para la afición a los toros, que empezamos a ser ya marginados, pues es que incluso nosotros mismos pues tampoco somos capaces de hacer frente a los malos tiempos que vienen. Yo me alegra muchísimo, no sé si podré estar en las siguientes conferencias, porque ...vivo en Madrid y Salamanca... ...y algunas me coincidirán... ...muy agradecido... ...y ha sido para mí un rato fantástico... ...y desde el punto de vista taurino... ...pues bueno, independientemente... ...de lo que hemos visto en la glorieta... ...también este es para mí... ...uno de los mejores actos... ...de la feria taurina de Pues le agradezco enormemente... Sus, ...sus amables palabras... ...y, y bueno, precisamente ahora... En estos especiales momentos que estamos viviendo por la pandemia, los actos presenciales, como ustedes saben, no suelen ser muy, con mucha afluencia de público. Pero bueno, pero tenemos la oportunidad también de, quizá por medio de las redes, de internet, que esto se pueda difundir y que mucha gente lo pueda ver. Y, y yo de verdad le agradezco mucho que haya, que haya venido y, y que esté aquí con nosotros. Sí. Y de que lo hagáis con tanto entusiasmo, con dedicación y con tanto cariño y, con, y poniendo tanta pasión en lo que porque... Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Reitero, lo he dicho anteriormente, las personas que habéis venido hoy, de verdad, pues os lo agradecemos de corazón que estéis aquí, con la pandemia, con todo y que… ¿Sí? Sí, realmente el trabajo de campo, eh, que por supuesto el trabajo de campo no lo he hecho yo exclusivamente... ...Antonio Antonio, eh, bueno, Antonio, bueno, se, se, se, se ha, se ha, ha visto cientos y cientos y cientos de fotos y, y realmente pues, pues, bueno, pues lo importante es intentar hacer una selección. Siempre te genera al final, cuando uno se encuentra con tantas imágenes, con tanto, con tanto material, la frustración de no sacarlo todo. Porque nos gustaría no sacar 60, haber sacado 100, 200, 300, 400, 500 imágenes. Pero bueno... Se han sacado estas es la selección que hemos hecho hemos querido hacer una muestra significativa de lo que hay pero bueno pues por qué no quizá más adelante pueda haber otra oportunidad de poder sacar más imágenes por qué no claro que sí sí pues, pues yo creo que eh, hemos varios miles de fotos hemos trabajado porque claro y, y de, hecho, de hecho de lo que, lo que, hemos, lo que hemos visto eh, realmente es la punta del iceberg hay otras muchas miles de fotografías que no pudimos ni siquiera llegar a ellas porque realmente es que no dábamos abasto. Hicimos una selección, la verdad es que el personal de archivos, bueno, ha hecho un trabajo extraordinario, nos han facilitado y nos han filtrado mucho la información para que realmente pudiéramos ir a aquellas cajas, a aquellas carpetas en las que realmente estaban la los documentos que a priori más nos podían interesar. Pero, indudablemente, reitero que es la punta de un iceberg porque… Indudablemente, indagando en la riqueza de los archivos, como el que estamos aquí, el Centro Documental de la Memoria Histórica, el Archivo General de la Administración, el Histórico Nacional, la riqueza de los fondos de esos archivos es tan grande que, desde luego, nosotros hemos hecho este, esta pequeña investigación, pero llama a gritos a investigadores, a escritores que realmente se, se, se, se metan ahí y trabajen, porque hay tantísima, tantísima documentación tan rica que, de verdad, está llamando a gritos investigaciones para eso sacarlo porque realmente es una riqueza, una gozada y un placer trabajar con toda esta documentación. Pues nada, pues si, si les parece, pues damos por concluido esta conferencia. Les invito, si a alguno de ustedes les parece bien, a la próxima, que será de Sánchez Vigil y Manuel Durán, y que seguro, seguro que será maravillosa. Pues nada, pues mira, la siguiente es el día 30 de septiembre, la de Vigil y, y Durán, y la siguiente será el 14 de octubre. Pues muchas gracias, muchas gracias.